¡Súper! bien el día de hoy! ¡Estoy stop el chuches de la chuches de la chuches de la de de Vamos camino a la, clase, a, la clase, a la casa de Clau Es toda una aventura, se, sí. tiene que tomar, se tiene que comprar pasaje para ella Llevamos una hora en este metro y yo ya me mamé una hora en el, de mi casa a la casa de Nalu oh. Entonces ya llevo dos horas y algo de viaje Solamente estoy pensando en que voy a conocer a Chuchu finalmente Y vamos a comer completo Ya, vamos a comer completo Oye, estás hablando como chilena ya Obviamente, te hablo con chilena, te hablo como chilena <risa> Me encanta um... Quema y usando una base diferente a la que están acostumbrados a ver. que micha. No, pero bueno, lo digo en otro video. Estamos aquí haciendo la saluta, picando el no, pero tomate. haciendo el completo, pero yo nunca he cocinado esto como un chileno. Así te quería ver, Esperancita, finalmente. Y allá ya tenemos a Chuchu. Y ahí tenemos a Jason. Y tenemos a Jason. Hola. Aquí estamos eh, moliendo la palta lo para los completos completo. Y me pasó oh, algo muy no, no. raro aquí porque le pedí sal porque me dijo que no tenían aquí sal Y después me pasa esta cosa que es como una sal del Himalaya Y yo voy a pasar sal normal, tan fancy, Dios mío Pero tengo otra. Hashtag pobreza aquí ya ya yeah, yeah. Mira, ahora sal de mi... Pero que es... Been ¡Ah! Been <laughs> <risa> ¡Son! No, no, no, Pero no, no, que... que mira esta gente. Acá hay acá está, de verdad. Los pancitos de completo. Y después eh, me voy a escapar sin que nadie me vea y voy a ir a la pieza de donde hacen los videos porque yo soy super fan. Entonces, como que la vi y como que explote casi. ¿Cómo estás, chuchín? Es chuchín. Es chuchín? ¡Chuchín, chuchín! ¡Chuchín, chuchín! ¡Chuchín, chuchín! But you're like very well me da besito hoy Ya tenemos acá casi todo listo Miren, aquí está el tomate Aquí está la palta O guacamole Pero... Porque palta Porque... Chile, ¿no? Papas fritas Que están hechas en un air fryer Se parecen a las papas de Popeyes Popeyes Es como the papas de Popeyes No, déjame... Popeyes... Sí, fritos de Popeyes ¿Qué es eso? Popeyes Popeyes Popeyes la marca eh, ella, ¿La marca? ella me acaba de... <risa> <¿S> <risa> <risa> <risa> <risa> ya, este es mi completo, tenemos un pequeño debate acá porque a mí me gusta ponerle el tomate abajo y después encima la vianesa y después la palta, pero esta ahora me anda diciendo que no sé qué soy porque él lo hago así <risa> Entonces ya, yo me voy a comer el completo así como me gusta a mí. Okay, vamos a hacer como el unboxing del completo, el review. Okay, hey, baño, pero ya casi, hey, Que <risa> <risa> <Qué> linda pues. <risa> Yes <risa> <risa> ¡Oh, Comida orgánica Orgánica Yo no La orgánica ahí está <risa> ¿Qué opinas choco? ¿Qué opinas choco? ¿Qué opinas cho -cho? ¿Qué opinas cho -cho? Oh, es lo mejor del mundo este perro ya, pero no me, que, que, que me besa oye, eh, les quiero mostrar la vista de, del living de la clau no sé si ella lo habrá mostrado en algún video pero bueno, o sea, lo encuentro demasiado bacán y de verdad se ve muy lindo y eso que está ahí al fondo es como el océano pacífico o no, nada que ver sí, sí, de hecho, incho en el aeropuerto debe estar como por ahí ¿dónde? El, hasta el avión está pasando ¿dónde? Ahí está. uy, de vera ¿Ahí? Ahí hay un avión. Ahí, justo en el centro de la pantalla. Y eh, qué mal día iba a que se me olvidó. Pero igual me da un poco de vértigo porque weón. Así un poquito. Ah, tiene razón, sí. pero... En serio. A ver, vamos a sí. ponernos aquí así, así, súbete, mira, así. No les voy a decir súbete. en qué súbete. piso estamos porque. Así, así, así, Uy, sí, oh, yo tengo. A ver, espérate. Miren, <risa> <mírenla>, la luz. <risa> Creo que la vean encaram Y en la ventana. <risa> a ver, no, si sí, da miedo esta wea, con... Oh, me da mucho miedo. Uy, oh, Tienes que mirar. No, no. Uy, oh, esperancita, te voy a te voy a despedir. <risa> Maldita cuentras. Oh, que se ve bacán. I think in that, that way there will be the airport. The island of Oahu. Ah. Yeah, I think because I saw like a plane landing over there, so maybe yeah. <deóstate> Oye, y aquí está el estudio que es tan famoso. Arrebatado, anda vuelta en la jipeta. Espero que se encuentre súper, súper, súper. No me mires a mí. <risa> eh. Espero... Ok, de no, de nuevo. Le, Pero, Pero, voy Pero voy a grabar esa. <risa> Esperancita, espera. <risa> Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren super, super, super bien el día de hoy. Eh, bueno, estamos acá en la casa de la Clau. Eh, bueno, por los que no me conocen, mi nombre es Sebastián y este es mi canal. <risa> hoy que yo soy super fan! Ya, estoy aquí con la Clau, ya hice un en casa de la Clau. Y vamos a hacer completo el día de hoy. Así que para que nos acompañen y eso. Hoy me dio vergüenza no, yo no soy, no soy Malu, yo no yo soy la esperancita así que eso vamos a ver el video y yeah. Alexa apaga la música eres muy malo con Alexa vamos a jugar esta cosa que nunca he jugado, pero bueno supongo que como jugar Game Boy es lo mismo We can choose our characters sí. We can choose our characters no yo quiero Yoshi Yoshi san ¿Cómo seleccionas? ¿Lo utilizas? Con este, con este, con el X. O sea, no, no, con este. ¿Cuál? Este No, el al lado. Este. Nunca. No. Yo yo yo el Yoshi amarillo entonces. Yo voy a hacer el amarillo. Oh, no, yeah. no me gusta el amarillo. Um, yo voy a hacer... You need to choose... Madonna, Don't say, choose. Yourself. Okay, right. ok, ok. La princesa. Ah, Yoshi... Ah, no, es la... La callapa, <risa> ¿quién es la callapa? ¿Quién <risa> es Ok, bueno, voy a la esta Daisy. Okay. ¿Cómo le elijo? Con este, con este Esa es chuchu baila <risa> ¡Listo! ¡Vamos! Yo quería hacer... ¿Es <risa> Mario Kart? No, no, no <risa> have a lot of, sí. like, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah, tenemos que hacer ¡Sí! But, uh, ah, uh, te juego y como que salió que yo gané miren, yo soy Yoshi y salí primero y no sé por qué como que, si yo sentía que lo estaba haciendo me la juega en realidad, pero bueno <risa> ya voy a despedir acá el vlog porque después se me olvida eh, ya salimos de la casa de Clau con Jason y aquí estamos con nuestra luna Corazón. luna con esta cruz ah, <n·r3> Y eh, eso pues quiero agradecerles por haber visto este vlog eh, Espero que estén muy bien en su casita Que estén teniendo mucha Muy buen tiempo con su familia Con las personas a quien quieran ha em, Y eso pues eh, Hoy día me tuve que levantar como a las 6 de la mañana Tuve que tomar clases de coreano Y venir para acá así que estoy súper cansado Yo creo que voy a dormir harto Así que eso, po. muchas gracias nuevamente por haber visto este video eh, Recuerden suscribirse en el botoncito rojo Activar la campana por favor Les doy 4 segundos para que puedan activar la campana Se los suplico 1, 2, 3, 4, 5 Activen la campana para que las leyes avise cuando suba video Y eh, si quieren hacerse miembro del canal En el botón unirse Para que hagamos nuestros likes Nuestros chats de... ¿Cómo se llama esta cosa? Eh, zoom Y de hecho mañana tengo una temprana Así que igual tengo que levantarme temprano, así que eso, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias por haber visto este video bye bye